este video consistirá en hacer un análisis eh, sobre la función lineal tanto de un punto de vista gráfico como de un punto de vista analítico eh, pensando primero en lo que es un criterio cuál es su criterio, cuál es el criterio de la función lineal ah, pasando por lo que es una pendiente puntos de intersección monotonía o sentido de variación o régimen de variación y vamos a hacer un análisis de gráficas también vamos a trabajar eh, lo que son problemas de aplicación de lo que es una función lineal no necesariamente vamos a llevar el orden que está escrito acá pero si sí vamos a hacer un análisis en general es decir podemos comenzar trabajando con una función y vamos a mezclar todos estos conceptos dentro de este dentro de ese análisis que vamos a hacer tenemos este eje de coordenadas recuerden que el eje de coordenadas este es el valor de las x y este es el valor de las y son dos ejes y tenemos tres funciones, podemos construir tres tipos de funciones lineales. Esta es la función creciente, siempre se trabaja de izquierda a ver, se trabaja de izquierda hacia derecha, es decir. Vamos a construir una función lineal, vamos a ver, construimos una función lineal y esta función es creciente, a ver, va hacia arriba. Pensando en que se lee de izquierda a derecha es una función creciente, es una función lineal. Ahora vamos a construir una función decreciente de izquierda a derecha, a ver de izquierda a derecha, una función decreciente, ese es el segundo tipo, o uno de los dos, de los tres tipos que existen, y por último vamos a construir una función lineal que es constante. Trataremos de hacer la línea recta de esta forma, y, y es una función lineal constante, cada una tiene su criterio, su forma es f de x igual a m por x más b. También, eh, pues sabemos que este f de x le podemos llamar y, o sea, y es igual a m x más b, donde m es la pendiente y b es el punto de intersección. Esta es la pendiente y este es el punto de intersección con x, perdón, con y. Punto de intersección con y. A ver, ¿en qué consiste esto? A ver, por ejemplo Por ejemplo, si tenemos una función cualquiera Vamos a graficar una función acá Esta que está aquí Esta función, eh, primero, es creciente A ver, si lo pensamos Voy a hacer una Supongamos que el dedo Lo voy a hacer de izquierda a derecha Esto va a ir subiendo y subiendo y subiendo Por eso decimos que es creciente Ahora bien Si ustedes observan esta línea negra Que es la función lineal Choca tanto en x acá como en y acá. Ese valor que está acá en y, ese es el que nosotros llamamos b. Ese valor b, bueno, eso es un punto que hay aquí, ahí debe haber un punto. Ese punto es de la forma, como es un punto, debe tener dos coordenadas, tanto x como y, es de la forma 0, el valor que tenga b. Entonces, si por ejemplo tenemos una función f de x, Igual eh, por ejemplo 2x más 3. Este 3 es b, es el que no, el que no tiene ninguna variable, y el 2 sería la pendiente. Entonces, ¿qué pasa con el punto de intersección? Entonces, el punto de intersección sería de la forma 0,3. Pensemos en otro ejemplo graficamos una función que dice así es una función lineal en este caso es decreciente y si pensamos en este punto que está por acá ese es el corte o el choque que tiene la función lineal con el eje y entonces este punto así a cálculo tenemos que es de la forma 0,1 0, por ejemplo 1.5 negativo ¿okay? porque está aquí está 1 y aquí está 2 y bueno más o menos ve que ese punto está casi en el medio más o menos es un ejemplo de un punto de intersección hablemos ahora de la pendiente un poco cuando tenemos una función f de x de la forma mx e más b el m la pendiente tiene tres opciones uno que la pendiente sea positiva es decir mayor que cero que la pendiente sea negativa o sea menor que cero y que la pendiente sea igual a cero esas son las tres opciones que puede tener la pendiente en una función lineal entonces por ejemplo si tenemos una función f de x igual a 5x más 3 la pendiente en este caso sería 5 como la pendiente es 5, entonces decimos m es mayor que 0. Pues es 5, es positiva. Entonces, ¿qué podemos pensar o qué tenemos que pensar? Uno, veamos lo siguiente. Cuando m es mayor a 0, tenemos una función que es creciente. Cuando m es menor a 0, tenemos que la función... A ver, tenemos que la función es decreciente por último tenemos que si m es igual a cero la función sería una línea constante o sea totalmente horizontal con el para e continuar aclarando lo que es el concepto de la función lineal me remito a este software a este programa para que veamos de una forma diferente lo que es el concepto de la función lineal tenemos una función ya construida en la línea roja y quiero mostrarles que bueno en este caso la función eh, el ejemplo de la función es f de x igual a 1x más 1. Ese es el criterio de la función en este momento. Voy a movilizar dos, mm, dos deslizadores para que ustedes verifiquen qué pasa con la pendiente M qué pasa con la pendiente M y qué pasa con el punto de intersección, este que está acá, 1. Si ustedes observan, este que está acá es el punto de intersección llamado, en este caso, A. Que Voy a cambiarle de tamaño y de posición para que se vea mejor. Este que está ahí es el punto de intersección con el eje Y. Vamos a ponerlo azul. Y es este valor, 1, que está aquí. Y que es modificado por este deslizador. Entonces, observen qué pasa si yo movilizo b. Lo que hace es como subir o bien bajar la función. Puede ser positivo, puede ser negativo. Ese es el punto de intersección con el eje y de esa función lineal. Puede ser 0, Y si es 0, pues no aparece aquí el valor. Quedaría mx. Voy a escribir aquí la función f. Para que recuerden el criterio, f de x es igual mx más b. Ese es el criterio de esa función acá. El 1 pues, es m y el b no aparece porque es 0. Está ubicado en 0. Eso si yo movilizo b. Este b puede ser tan grande o tan grande como quieran o tan pequeño y negativo como quieran. ¿no? Ahora veamos el valor de b. ¿Qué pasa si yo movilizo b? En este momento B es mayor que 0 es positiva, por tanto la función es creciente, es hacia arriba. ¿Qué pasa si yo movilizo B? Observen que si B lo voy movilizando hacia cero, cuando se va acercando a cero, la función, la inclinación disminuye y llegará el momento en que se vuelve una línea totalmente horizontal, cuando es totalmente horizontal, es que el valor de m es cero. Entonces diríamos que es una función constante. Si la hacemos negativa, el valor de m, la función se inclina, por decirlo así, como ejemplo, hacia abajo. O sea, es una función decreciente. Lo que hablábamos anteriormente, cuando m es menor que cero, pues la función es decreciente. Y cuando es mayor a 0 la función es creciente eso es el, el movimiento que hace a través de la función el de movimiento de la función a través de la pendiente lo que hace es cambiar de posición ya sea una inclinación negativa o una, una inclinación positiva y el valor de B no se moviliza si yo no cambia, si yo pues cambio la pendiente tendría que comenzar a cambiar la el punto de intersección hacia abajo o bien hacia arriba